Puedes tener tus preguntas y respuestas frecuentes eh, en el Google Drive. Vas a poner la palabra Drive en el buscador. Y si ves que te aparecen estas opciones, no, tenés que donde dice drive.google.com, entras. Si no tenés iniciada la sesión, la vas a iniciar. En mi caso, yo ya la tengo iniciada. Vas a poner nuevo, vas a poner carpeta y vas a poner acá, esta será tu carpeta de preguntas y respuestas frecuentes, frecuentes. Entonces pones crear y una vez que la creaste, ¿sí? la abrís y vas a poner nuevamente nuevo documento. En este caso vas a poner documento del Word y vas a anotar todas las preguntas que te hacen tus clientes. ¿Cuánto sale, las, ¿Cuánto sale la asesoría personalizada? Esta es una de las preguntas que siempre me hacen a mí, ¿no? Entonces, vamos a poner todos los acentos, todo perfecto. Entonces, puedo poner yo, hola, gracias por escribirme, si es que te escribió. Te cuento que las asesorías personalizadas tienen un valor de pim pim pim pim pin. pin, pin, pin, pin. Eh, las clases si pones, serán de 60 minutos, se realizan, se realizan por Zoom y de grabarlas para acceder, eh, bla, bla, bla, bla. Esto lo vas a tener guardado en, en el drive como en el documento. Te va a salir siempre la primera pregunta que hagas, pero acá te, te sugiero que pongas preguntas y respuestas frecuentes. ¿Sí? Entonces, Pones directamente, te queda. Ahora te cuento cómo lo vas a obtener desde el teléfono este documento. Para poder obtener la información de preguntas frecuentes, te sugiero que descargues en tu, en tu App Store eh, la aplicación Drive. ¿sí? Vas a entrar, en este caso, vas a poner la palabra Drive. Y la vas a descargar. ¿Cuál es? Obviamente la que dice Google. En mi caso yo ya la tengo eh, descargada. Voy a poner abrir. Te va a pedir que ingreses tu, tu mail, tu contraseña. Y como ya ves, me aparece como primera opción preguntas frecuentes. Lo único que tengo que hacer es fijarme cuál es la pregunta que me hacen generalmente. Pongo seleccionar todo. En este caso voy a sacar la pregunta. Y voy a poner copiar y me puedo ir directamente a Instagram a contestarle y poner pegar. Y ahí ya tenés una manera rápida y optimizada de ganar eh, tiempo para contestar las preguntas frecuentes.